Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión, como les prometí, en esta segunda parte de lo que fue la Juntada Marveliana, junto de Marvel Show, Los Meriadores Multiverso y El Lado Geek, está la parte del debate de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, así que los dejo con este debate de la secuela de Doctor Strange en la Juntada Marveliana en la transmisión de Twitch. Vamos a hablar de Multiverse of Madness. Opiniones. ¿Quién se quiere lanzar a la pileta Ay. vacía? ¡Ay, qué único, Juan, sí, no, ah, a a Juan lo ganas. Puede empezar. Permiso, ¿no? Maranito Lo único que voy a decir que el, el, el nombre le quedó grande. Lo único que voy a decir. Nada más. Voy a arrancar con eso. El nombre le quedó grande. El multiverso de la Locura está bien. Es una película más de Doctor Strange. Yo iba con esa intención, pero el multiverso de era... La locura parece que le quedó muy grande el nombre, sin duda. Mm. No sé si concuerdan sí. conmigo o no, pero... Sí, sí. Es que, sí, yo creo que fue más una introducción a la idea de multiverso que una película sobre el multiverso. Entonces es como que ahí es donde están las expectativas que tienen que estar ahí. Porque en realidad... Pero de la único... locura? No, no para nada, por eso, tío. No, se esperaba como una locura, como algo como, wow, mira todo esto que se está juntando, este desastre que se está generando. Y en realidad fue más como de presentarte bien, bien a otro universo. Tuvimos casi más Shot, tuvimos uno, uno y tuvimos una partecita donde bueno estaba el, el otro, el loquito el de malo en el, el large Hall. Pero el después no tuvimos mucho más eh, desarrollo. Entonces, creo que el, el problema, como decimos, sí tiene sentido, como que el, el título dejó como de ahí un poco más de a la imaginación de lo que realmente fue. Eh, lo que sí me gustaría ver, que lo hablamos con Clara cuando hicimos el review, nos encantaría ver el, como el Raimi Cut, ¿no? Toda la película completa, oh, de todos sí. Esos sí, 40 minutos, sí, sí. horas Release de una una película. Bueno, a ver qué, qué sí, caminos realmente estaban y cuáles no. Ojo con eso, sí, porque creo que eso, eso es clave, mal. No sé si vieron la noticia de que al principio iba a haber una escena. Donde eh, Wanda va a matar a Mordo. Al Mordo sí. del MCU. Al Mordo, o sea, sí, y eso cambiaría sí, sí. completamente todo. La cabeza. Porque si no está, no es canon. Ahora si aparece... Claro. Complicado. ¿Cómo que si no está no es canon? Claro, claro porque claro. no lo mostraron. Claro, o sea, ah, o sea, vos decís que como no lo mostraron... Ahora no es canon. Sí. Mordo, Mordo sigue vivo. Sí, sí, técnicamente, sí. Claro. claro. si lo ponen claro. en el Raimi Cut... Bueno. bueno, pero por ahí dicen, no es canon, pero les regalo esto. Claro. No, bueno, pero, no ser, pero los, re, los, los, los cortes del director, no, no, no, suele ser canon. Sí, claro. sí, pero sí, pero sí, es raro, ¿Es una que muerte sí, de un personaje, o sea, claro. es como. A ver, entramos ¿sí? a la discusión. ¿Es el Snyder Cut sí. Canon? no no, no, no. Y no es no, verdad, técnicamente no. En no, no, no. no. no. realidad Podría, no. Tendría que haber sido canon, sí. Pero no lo bueno, ese, claro, ahí estamos pasa Pero que no nos basamos porque no cuenta, después recortamos Y hacemos un reel de DC y a la gente De sí. <risa> DC Show pasa que eh, En ese caso DC Nada, o sea, está mal hecho DC, o sea, eh, nada es canon Ahora, ahora yo creo que El, el DC va, va a remontar Ahora con, lo, con las cosas nuevas que van a hacer ¿Con Ezra Miller? Con de, con no, de... no, no, no, <risa> me refiero, me refiero eh, que eh, ahora Estaban diciendo Warner, que querían reemplazarlo pero, por Dylan Ahora sí, Warner ojalá. Tipo, puso a un chabón que sabe de DC que va a ser como el Kevin Feige de DC. Se llama Kevin también. ¿Qué pasa? Discovery compró Warner. Ah, sí, Entonces, Discovery no. en Discovery. la vez compró Warner. Dijo, Discovery puso, dijo, ahora van a hacer las cosas como nosotros queremos. Claro. Warner afuera, Walter Hamada afuera. Nosotros vamos a hacer las cosas como nosotros queremos y ahora van a empezar a... De todos modos, voy a hacer una pequeña incisión de DC Show. Eh... Yo creo que no le hace falta a DC hacer como viene haciendo el, de, el estilo de Marvel, porque muchas compañías no. intentaron invitar a Marvel y no funciona. Entonces, pasó, sí con llaman, sí. pasó con Universal, eh, ya pasó con otras compañías también, obviamente con el mismo DC, no le hace falta. DC con historias independientes, como pasó con Joker, pasó con The Batman, eh, sí. y otras cosas más, no le hace falta conectar. No DC... le hace falta porque tiene excelentes... Eh, personajes excelentes eh, directores digamos yo creo que eh, el director todo Joker no me acuerdo cómo se llama es un buen director el que hizo de Hangover y eh, ese rubro hizo Joker le salió espectacular y tenías a Matt Reeves haciendo con The Batman y sin embargo salió bien entonces no le hace falta no sé por qué ahora quieren eh, si eso le vuelve a salir mal DC ya está ya se va al tacho yo eh, DC tiene que ser todo lo contrario a lo que es Disney, uh -huh. o sea DC tiene que ser oscuro, violento, sangre para mayores, obvio tiene que ser lento, denso, tiene que ser todo, todo lo contrario a lo que a lo que es Disney. Bueno es Ramiro. Si no tienen lo hizo, que hacer como se equivocó. Claro. No, tienen que hacer como hace pero Paramount. Se tomó un poco muy en serio. Paramount una apuesta por videojuegos, y le está yendo bien y obviamente por los simuladores, ya está, ahí ya está, ya la pegó. Ya está, Listo. ya ganó. Listo, ya ganó. Un aplauso para Paramount. Un aplauso para Paramount. Listo, so, so, muy so, bien. Lo que tenía que hacer. O sea, realmente cuántos van a pagar Paramount para ver la película así de los eh, Yo efectivamente ya lo estoy pagando. No, pero a Argentina, Argentina, o Toda sea. Argentina. <ríe> Bueno, Obvio, pero bueno, pero la vas a la cine y con la de vuelta. No ¿Volvemos, ¿no? ¿Volvemos, ¿sí? ¿Volvemos, ¿sí? volvemos, volvemos, ¿Volvemos a, <ríe> a, Yo quiero traer a colación lo que decía Marian sobre el nombre. Para mí, el eh, multiverso en el nombre le queda le queda como no va, eh, pero locura locura sí, pero no por el multiverso, sino por, por Wanda, por ejemplo. Eh, por, por Wanda, no yo no creo que problema. se lleva ahí la, la idea de locura. Lo que pasa que si lo conectamos con el tema multiverso, obviamente no va. Yo hubiese puesto, no sé. Eh, eh, locura desencadenada Ah, en inglés eh, alguien no, que traduzca ¿no? por favor eh, un ¿cómo es? claro es un chained ¿no? un chained un chained de... un chained <tose> un chained de... un chained <tose> un chained <tose> de... <tose> no, si un chained un chained un chained un chained un chained un chained un chained un chained un chained un chained un chained un chained un chained un chained la poseída está poseída por una entidad. Ojo, la, una la posesión del darjo no era mal nombre. Eh? Bueno, algo, algo así. Con el bueno Ahí el ya de la locura. Yo creo que... La posesión de la locura. Ahí está. La posesión de la locura, listo. Kevin Faye, llamará a Marian. Eh, <risa> yo, el nombre... Podrá quedarle grande, podrá quedarle chico... No sé, no me interesa. O sea, era la segunda película de Acto Strange y todos fuimos a ver eh, Cameo, fuimos a ver a sí, Deadpool, fuimos a ver a tal, fuimos... O sea... ¿Quién posta pensaba que iba a estar Deadpool igual? No, yo y yo lo decía, no. todo, el mundo. No, lo decía todo el mundo. No, no. Pero pará, no, no, no, de, de acá, ¿quién se... yo no pensé que iba a ser no, Deadpool. No, no, no, no, yo tampoco. Yo no, no, o sea, no yo te, todos no, jodíamos con te... eso, pero... Claro, yo, yo me senté en el cine y dije, bueno, vamos a ver quién aparece. Pero no, sí, obviamente ¿no? no estaba pensando bueno, en Deadpool, es... A lo sumo, podía llegar a pensar En Tom Cruise, pero ni pero siquiera para, esto. Pero imagínate, acuérdense Matt, yo a vos te lo dije En no What If Te acordás en, en What If, que en multiversos, En, Multisoba, en tenemos la escena Donde ellos empiezan como a romper El prisma, ¿no? Empiezan a viajar Entre universos sí. eh, ¿Qué hubiese pasado what if, Si ahí Veíamos esos cameos O sea, no los mismos, pero ese tipo de cameos Que vimos en What If, cuando Watu y Ultron están peleando, hubiésemos, sí. hubiésemos tenido lo el... que queríamos ir a ver. Claro, como el poste no... de, de Steve Rogers siendo presidente, una claro, imagen de o, Deadpool o la... viendo eh, a la pantalla. Deadpool está, está matando sí. a uno, se da vuelta y dice hola y, y, y se van. Ya está, y, y todo el mundo sí. explotaba, ¿entendés? Yo estoy de acuerdo Entonces, con eso, sí. Ahí, ahí sí. creo que en esa escena particular es donde el nombre de la película se cae. Sí, yo creo que no, que... no queremos pintura, basta ¿Para qué queremos no, terminar, no, no, no dudo ¿Un que escenas eliminadas pintura, no dudo que escenas eliminadas Tengan que ver con esos universos que vimos eh, En ese sentido también uh -huh. y no sé, Pero por qué lo habrían eliminado voy... eso I I no, va, no, no, O sea, les quedó yo muy yo largo, voy, largo si, tipo... voy a decir una cosa, desde No Way Home Nosotros no estaban pintando una Fan service No, una trama, no estaban pintando de trama Que nada que ver porque en No Way Home vimos al, al, la segunda escena crédito, Vimos un tráiler en el cual a Doctor Strange lo culpan de haber causado el multiverso. Doctor uh -huh. Strange hiciste algo que causó el multiverso, que sé sido. Bueno, no eso pasó es otro tema. Una película. Es otro no tema. pasó una película. No hacía, no hacía falta ver No Way Home para ver Doctor Strange. No hacía eh, falta. Eso es la la... verdad. No, para nada. No Ni no siquiera hacía falta ver What bueno. If. Eh. Para lo único que capaz de no, no, no. decir, Carter. Capitana Carter... Sí. Eh, y es la, para quizás disfrutar. Y, y ni siquiera, del cameo. Pero... Y ni, claro, y ni si si siquiera como... Para, para, para, para que sea la misma, porque no son la misma, o sea, solo para encima no La introducen como la primera vengadora incluso, o sea, sí. te dan a entender que es, la, claro. la, es como es un... El Capitán América de otro lado. Capitán América, sí. ¿entendés? Sí, sí, creo que ese, ese tema de multiverso como tal... Es donde más problemas tiene la película. Porque aparte, la, es como dijo Marian. O sea, la, el multiverso de la locura. ¿Qué pensás? Que el multiverso se ve ir a la mierda. Y mm. solamente te muestran no, dos no. universos. Es verdad que está bien pensado cuando te pones a pensar eh, este es tema. Muy -bait. Más allá de eso, o sea, yo lo que digo es ahora tenemos las bases sentadas posta para una Secret Wars entre dos universos. Eso es, sí, lo que está, sí. eso es lo que está bien de la película. Pero uno no, no va pensando en eso. ¿Alguien quiere pensar, por favor, en la Wanda del universo 838? Que quedó ahí nah. desposeída y tiene asesinatos encima. O sea, no tiene nada nah, que ver y. Bueno, y, pero claro. eso, imagínate que, que esa Wanda, ponere, ¿no? En un futuro, va a pelear contra la, nuestra Wanda, digamos, contra la Wanda del 616. Imagínate eso, tipo. Ahí me quedó una duda. Una pelea bestial. Pero murió quién pintame quién también quién también murió ya sabemos sabemos que Kimping. si no hay cadáver no hay. Y se re murió lo mataron de un tiro no, no. le tiraron una bala y se murió eh, no usted es, fuera de cámara ustedes eh, me olvidé lo que iba a preguntar sigan siguen <risa> no, no, no gracias Seba. Nada, sí, bueno, el, el título se quedó corto, eso es seguro. Eh, ¿Los cameos eh, se quedaron cortos o no? Yo creo que yo la fui a ver como una película más. Y como había tanto hype alrededor de eso, yo traté de no engancharme. De hecho, le dije a Clara, no quiero ir harpeado, no quiero ir hypeado, sí, sí. No quiero ir pensando, voy a pensar que no va a aparecer nada y voy a pensar que es One y Doctor Strange. Eh, ¿Qué yo les pareció los claro. cameos? ¿Les sorprendieron? ¿O mí, sí. para bien? Sí. ¿O cuál fue la, la impresión? Sí. que dio? A Para mí fue. así que ya Yo no me, me spoileé nada. <ríe> Yo eh, me encantó. Para mal, y... o sea, ahora voy a decir mi no. punto de vista. Para mí eh, de los de los cameos yo me levanté del, del asiento con Reed Richards a full, sí. Mal y Yo re voy con fue él. fue el único momento fan service, el único momento fan service. Me atrevo yo, a decir para mí por lo menos. No, yo te digo, ¿Qué ¿qué es ¿Qué No, y ya, eso ya lo hemos visto. Ya lo habíamos visto. Bueno, ¿no? Bueno, ¿no? De fan service, bueno, fue más haciendo sí, fan service, sí, claro, con la música y con todo. Entonces, la la, Todos la, la escucharon la banda de sonora de X-Men 96. Sí, boludo. ¿Cómo no? No, si me dijiste que no había escuchado ah, la banda sonora de X-Men. Ah, no, no, no. Es que no le había dado bola, boludo. Después sí la escuché. Claro. O sea, cuando, cuando la vi la segunda <risa> vez, pero nada, la escuché ah, yo me chupé un huevo. Tipo. Yo lo que digo es. Eran cinco cameos. Black Bolt. Nos chupa un huevo, eso está rico claro. A nadie le importa. Reed Richards, o sea, tipo las cinco bien. personas que vieron Inhumans, o sea. Reed Richards, bien. Capitana Marvel, la vimos. Capitana Carter, la vimos. Charles, lo vimos en, todos en los trailers. Ya está. O sea, la película se cortó, el, el, se puso el multiverso de la locura y se colgó el cartel de la película de los cameos. Y de esos cinco cameos, nos mostraron tres. Uno nos chupa un huevo y hay uno solo que es bueno. O sea... No, ¿Por qué, mí... qué las película se, se, se le puso ese nombre si, si no había un porqué? Para mí además, si no pasaron razón. un montón en que mostraron demasiado en los trailers, para mí. Sí, seguro. Claro. Bueno, si ahí, es lo lo mostrado, ahí es donde viene la cuestión. la cuestión. ¿De quién es la culpa? Porque, ¿quién provoca la bola de nieve? No, Marvel. acá hay mucha culpa de Marvel. Primero... Por eso Pero primero, eh, por el tema del, del título, no solamente por eso, sino porque eh, la vendían... Al menos en algunas publicidades la vendían como el evento de que iba a cambiar el, el MCU. Multiverso. Y lo mismo no pasó, o oh, casualidad, con Eternas. También le pusieron el, el, la película que iba a cambiar el MCU. Entonces yo creo que las están eh, elevando mucho algunas películas y creo que deberían bajar. Y el otro tema son los avances. Eh, sí. Venían bien hasta el segundo avance, o sea, hasta el tráiler oficial. Ya con los spots se fueron al carajo. O sea, sí, con ahí el tenían que vez parado. Eh, creo sí, que es un problema que están bien. teniendo que bueno Kevin pueda, decir, dijo que se había mostrado bien. mucho en los avances sí. y encima y sí es porque conté yo de los cinco que me mostraron tres porque me mostraron tres y tipo uno era Capitán marvel que era eh, eh, Rambo que bueno sí pero ¿A quién le importa? A ver, Capitana Carter, que lo, lo mostraron a, no sé, dos días antes de que se estrene, sí. no era necesario. Eso fue una o realidad. sea, es no verdad. ¿Para Entiendo qué si que ya igual, todo el mundo lo estaba especulando? O sea. Entiendo vale, vale. que igual se sabía que iba a aparecer. Claro, pero, pero una sí, cosa ¿qué lo confirmás? ¿sí? Pero igual sí, era ya. lo mismo que con Andrew y fue, Claro, y fue todo el ¿no? efecto o sea. contrario a Spider-Man. O sea, Spider-Man lo guardaron tanto que la gente siguió, siguió, siguió recontra manija. Y cuando, sabiendo que iba a aparecer. Igual la gente la disfrutó mucho Pero el, me, vas, me vas a decir Jones. que no fuiste el primer día El día del preestreno a ver No Way Home Pensando que los, los dos Spider-Man no aparecían que, digo, mmm, Obvio, no obvio que no, no yo, Bueno, sí, es es, esa es la duda Esa es la duda Que no te sembraron con esta película Exacto Esa es la duda Que no te sembraron con no, te, no, tampoco, porque bueno, nunca supimos que, que iba a aparecer Ray Richards, entonces pero por te eso sorprende mismo, claro, nada más. Eso, es el, es el único. Y además creo que, que alimenta a, a lo que hablábamos cuando grabamos el episodio de, del, del sábado, de ayer, eh, que mmm, imagínate la persona que va pensando que hay 40 cameos, eh, 50, 60, 80 bueno, mil cameos. Y es como la que película. dice, uh, bueno, está bien, si mostraron estos tres es porque me van a dar 20 más. Bueno, claro, pero eso no va. es culpa de Marvel. No, pero no alimenta sé, eso, no sé. yo digo que alimenta eso. No eh, sé, hay mitad si, si de te... culpa pero de para. Marvel por lo que muestra y mitad de yo culpa creo, de yo creo que igual el tema ah. de los cameos es más eh, los insiders que Marvel eso es Ahí otra cosa es, eh... pero igual yo pienso lo mismo que Mati o sea si a mí me muestran a Capitana Carter a Capitana Marvel y a, y a Charles lo primero que voy a pensar es, que uh, hay, hay millones de cameos más. O sea, bueno, claro, no, hay cinco sí, sí, cameos sí, sí. más que son buenísimos. Ese fue el problema. O sea, es, lo es, lo mismo, es lo mismo es que, que en No Way Home. Tipo, ya sabíamos que aparecía William Dafoe como Green Goblin. Aparecíamos que, sabíamos que aparecía Doc Ock. Tipo, eso ya lo habían spoileado. Entonces, era, como, ok, ¿qué te queda? Tipo, que sí parecía. o sí tienen que aparecer claro, Android y claro. todo viendo claro, Pero, pero obvio, no lo sabía. Porque... Por, eso, por eso, esa es la duda que no sembraron. O sea, no, no se sembró algo en el público. Lo que se sembró fue como desfasado, o sea, se sembró mucho más de lo que se tendría que haber sembrado realmente, uh -huh. y después esta película mató a millones de insiders, millones o sea, insiders diciendo 25 cameos o sea, todos sabemos que no iba a aparecer 25 cameos, tipo Cuando de ¿sería Novi, épico? ¿sería épico? sí pero no iban a aparecer 25 cameos uh, nunca uh... Abraham, Abraham eh, a ver, pregunto ¿Los cameos habrán existido y se habrán eliminado o directamente no habrán existido? No, para mí no habrán existido. Para no, mí no habrán espero. existido, pero de todas formas lo que eliminaron era muy bueno. O sea, hubiese estado mejor. Para mí eh, quizás estaban en un primer borrador. Sí, tipo preproducción. Se o, claro, o sea, ustedes no. dicen que no se borraron cameos. Yo no esperaba no. un no cameo de Toy no. Wire que un cameo de Reed Richards. Lo esperaba muchísimo ¿Otra cosa, más. Otra cosa que pasó es... Eh, ¿Cómo explicarlo? Eran como. Bueno, no me acuerdo. Pero. ¿Sabes qué pienso. Bueno, sígan, dale, sigan, pero no me, se me acuerdo. Se me fue la idea. Se me fue la idea. Todo el mundo hablaba de que todo el Maguire iba a aparecer por tener buena relación con Sam Raimi. Para, eh, que y que lo iban a matar. Que lo iban a matar. Finalmente, que se Spider-Man 4. Y un montón de cosas más. Y sin embargo. Ese era el cambio que yo más esperaba y no apareció, por suerte, no voy a decir porque, por desgracia, porque por suerte, porque seguramente lo vamos a ver en, en, alguna otra, en algún otro lugar, pero el de Reed Richards, por lo menos de mi parte, fue el único fanservice, el momento fanservice que hubo, eh, y después nada más, porque el resto también lo vio todo en los spots. Uh -huh. Sí, yo, yo ponía de Reed Richards, me lo esperaba, no voy a mentir, pero eh, me sorprendió que fue John Krasinski. O sea, en el buen sentido, o sea, era obvio que era él, todo el mundo estaba hablando de él, todo el mundo decía, tiene que ser John Krasinski, pero de ahí a que él haya aceptado hacerlo, me llamó mucho la atención. ¿Quién quería ser Reed Richards? Por eso, pero la pregunta me es, ¿les gustó John Krasinski como Reed Richards? Me robaste la pregunta. No puedo opinar, no puedo opinar porque lo vi muy poco. No puedo opinar si me gusta o no. Porque lo Yo me atrevo por... a decir que es el Richard definitivo. Ojo que sí, hay, sobre eso. Hay mucha gente, y me sorprendió, incluso gente conocida, que no está eh, que tan convencido defiend. con John Krasinski como, como Reed Richards. Sí, es cierto. Es Yo percebo. creo que me interesa. <risa> <risa> Yo creo que igual a este Reed Richards de la Tierra 838, como era un cameo, es como que y va, de sí, eh. lo dejaron dejaron mal parado igual claro, ¿no? Pero, ¿no? Como, a propósito todo, igual, una audición parece... te... no, vos, se lo va a ver se lo va a ver en el UCM porque si se, seguimos la lógica de los actores sí, son que están apareciendo son todos los mismos mm -hmm. eh, tenés a la, a la actriz de Capitana Carter a Peggy Carter es la misma tenés a Mónica Ram a Rambo también es la misma tenés obviamente a Wanda a los Doctor Strange eh, no voy a decir Charles saber porque Charles saber es una serie animada pero a Mordo también, son todos los mismos actores entonces sin embargo si vamos a la lógica nos tenemos que basar en que el Reed Richard que va a ser del UCM es Jokrasinski y va oh, a seguir siendo no. así y ahí yo voy a poder opinar si me gusta Jokrasinski como Reed Richard porque acá lo vimos muy poco lo vi en dos escenas primero diciéndole a Doctor Strange el quilombo que estaba pasando, que él era la verdadera amenaza y explicándole la situación y lo vi diciéndole a Wanda, che, el mucho boludo liando. este te, te, puede, te puede matar abriendo la boca. Sí. ¿Cuál boca? Y, y bueno, lo, también. Lo, me... lo, no. Lo, entonces, no puedo decir mucho. A ver, también le introdujo el concepto gusta, de incursión. Yo... Exactamente, yo lo veo y digo. <ríe> estéticamente me parece que el físico le me va. Encanta. El traje pero... me encanta. Bueno, el tema, el tema está en el traje también, porque en, en el traje obviamente todos los trajes son diferentes. Y seguramente en el UCM van a cambiar el traje. Y esa es la cagada, porque en el UCM el cambiar el traje, el traje es muy bueno. Y si ponen un traje, en el UCM va a ser peor que este. Eh, quizás es No, es no creo. y le cambian un poquito. Tipo, alguna claro, no, de, no, sí. no creo, no creo que sea peor. No, peor no. Justamente, si es un cameo, o sea. Cuando John Classic Igual. sea principal, van a poner. Toda la eh, va a ser traje. sí no de todas maneras lo vamos a ver una o sea lo vamos a ver una película de cuatro fantásticos de, de inicio o sea van, eh, lo vamos a ver de no cero sé si va a ser de inicio Viste, sí, para sí pero va no a ver, la, más, para no. mí para claro, mí van a, van a apostar a, a contar una buena historia de los cuatro fantásticos porque no tenemos ninguna es hora Hmm. Y... Eh, bueno, la mejor película de 2015, loco. O sea, no me que... No, no, no. no, la no Morbius, la mejor película. Vale, de... Entre ese y Morbius, ¿cuál es mejor? Morbius. O. Oh, oh. No, Morbius. Morbius, Morbius. Morbius. Yo no la vi Morbius, la, Morbius. La de los cuatro fantásticos esa, pero. Yo no vi ninguna no, no la. No, no vale No vale la pena. <risas> Ves media hora y ya, ya te aburrió. Morbius, ah, Morbius, la primera hora, es bastante buena. O sea, buena, es, que es, buena, es buena, aceptable. Pablo, entre los cuatro fantásticos y Blade 1 ¡Oh! oh, oh, oh. no me gusta! Creo, creo que los cuatro fantásticos, pero. <risa> Porque ninguno tiene la sonrisita del de, de chaboncito. Che, la de los cuatro fantásticos, la, las. Tipo, de ¿está la matando la a uno? No es tan mala. Uh, no, claro, no, si eso. te dice que elegirme me quedo no, con esas. No, esas. no, es mejor, no, que, la, es mejor es que la de 2015. Es Obvio, como un no, clásico. Sí. No, claro, es un clásico. Hay que la, dos, la mucho vez, más, vez, con, con el, el Galactus clásico. en forma de nube. El Galactus forma de nube. Eso fue una cagada, eso sí, <risa> pero bueno. Detalles, qué sé yo. Detalles, bueno, cosas eh, que pasan. Siguiendo la película, me pongo en modo serio. Eh, quiero que me digan su personaje favorito y por qué es Wanda. <risa> muy bien. Ahora es Wanda. Mi personaje Ahora, favorito, me, me Ahora, mi personaje Ahora, favorito vos, es Capitana... Eh, perdón, Black Widow. Black Ball. Black Ball. Sí, eh, le <risa> pegaste un nunca. palazo a Black Ball y a mí me gustó verlo. O sea, tampoco. Y no hablamos misma. de las muertes de, ah, de los fa. Illuminati. Los bueno, bueno lo le... hablando de eso, uno de los mejores momentos es cuando le explota la cabeza a Black Ball. <risa> ah, sí, sí, eso sí, Eso sí, eso sí. El mejor sí, momento para sí, sumar el peor personaje. Sí, los momentos de la película. No voy a decir, claro, no voy a decir por momento, pero el momento más impactante diciendo Disney, estás haciendo esto, estoy viendo lo que estoy viendo. Disney haciendo explotar bueno, pará, un cerebro. Pará. Elena, algo Tala, que no dije. Algo que no dije, que lo que realmente más me gustó de la película, que no lo dijo nadie, la dirección de San Raimi. Sí, no, sí, sí, es es lo eh, mejor eh. de la película. O sea, es la no, mejor de la o sea película. yo el 8 que le di a la película es por la dirección de Sam Raimi y la actuación de todos. O sea, porque después Guión y edición, o sea, montaje medio no, menos. y o sea, edición fue lo no, que para mí el CGI, para el CGI está muy bien. No, a sé que sí, no, me bueno, pero eso ya es como... Pará, para, para... le diste un 8. Ah, ahí entraba menos. Yo le di un 8. Sí. ¿Y a Guardian de la Galaxia le habías dado un 6? Sí. Creo, creo no que voy. sí, no me acuerdo, boludo, chao. no sé chao, qué... Chao. Yo. <risa> yo le di un 6. No, ¿no eh? puede ser, boludo, no que no se enojen si por todo. todo, loco. Yo habías no. pedido un 6 a Guardian de la Galaxia? No me acuerdo, ahora. Sí, porque yo le di como un 9 a Guardian de la Galaxia. Soli 8 Doctor Strange. Solamente eh, no, le bajo mal. dos puntos por, por el nombre, que le sobra nombre. A esta película, sin duda, no. le sobra nombre. Pero el tiene. Seis, Sam Raimi tiene seis. San Raimi tiene seis. Me acuerdo, dicho cinco de esos ocho puntos. sí. sí. Mejor yo me creo te... que mi personaje favorito. Eh, a mí me gusta mucho eh, Doctor Strange. O sea, Benedict Cumberbatch Pero. Pff, la brujita es la brujita, o sea, la, en esta sí, película la rompió la rompe, O sea. La rompió. Admito que. O sea, para mí está el, a la par, el, pero el, personaje, el top, personaje ya me parece mejor. O sea, más sí. picante. Sí, pero no, bueno. Yo. Creo, o sea, yo bueno, no, eh, Hace dos personajes. Villana. Elizabeth Thompson. Claro, sí. No, a mí me encantó que yo sea villana. Lo que no me gustó es cómo la desarrollaron como villana. Pero bueno, para no, mí la hicieron. La me gustó no, no, pero escucha, me gustó cómo la ejecutó. Ella ejecutó bien el plan de el papel de villana. No me gustó el build-up de a, a cómo llegamos a que fuera villana. Es Como bueno, de repente, uh, mira Wanda, está full villana. Bueno, como ahí que el final ahí es de importante. WandaVision quedó yo tengo como amigos, como... yo tengo amigos que fueron a ver la película sin ver WandaVision y no, no entendían por qué Wanda parece, era villana. Claro. Claro, ah, bueno, sí, bueno sí, claro, pero, sí. ramentos, flaco, anda, no, anda de Claro, ahí le aparece sí. aparecen los dos pibes y quedan como esto, es? claro, no, no conocí, y esto no Claro, no, no sabes, no sabes todo lo que pasó, no sabes todo el contexto, o sea, no sabes por qué realmente no, no. ella no. tiene el Darkhold no sabes, o no o sea, entendés cuál, nada. mínimo mirate un resumen la serie de cuando empezamos a ver la serie de Marvel, Kevin Feige había confirmado que las series no iban a tener mucho que ver con las películas. Y sin Exacto. embargo, mira, nah, claro. acá acabó. Lo o sea, lamento. Eh, nah, claro. sí, no, igual, sí, no importa. Sí, o sea, si tú sabes tú que está dentro de UCM, la tenés obvio, que ver. Sí, obvio, cano, obvio, que no, no le sorprenda, con respecto a lo dijo Mariano, que no le sorprenda de que también a Wanda le dieron como mucha más bola por el éxito que fue WandaVision y cómo ella terminó también sí, no tan ser. arriba. Por, por ahí puede haber sido uno más, viste, en una película. Y creo que... El problema de acá, y otro problema que tuvo esta película con respecto al tiempo, es que estábamos viendo una película de Doctor Strange y tuvimos todo este, todo este camión que fue en la trama de Wanda, entonces es como que quedó como medio como, bueno, tenemos que cerrar los dos focos y vamos por ahí, vamos por ahí y lo que me pasó a mí al final de la película es que siento que sí, obviamente, bueno, tenemos esto, Wanda murió, tipo, la pregunta ¿viste? Sí. Eh, y ese tipo de cosas pero no generó grandes más allá de, obviamente, el problema de que mataron todas estas personas en el universo, que eso sí va a traer consecuencias en el futuro, pero más allá de eso, que por ahí después lo toman, y obviamente lo toman para una trama de Circuit Wars, no me pareció que haya sido tan disruptiva como evento del MCU como película. Fue como, bueno, empezamos y la cerramos acá. Sí, sí, sí, yo concuerdo muchísimo con eso. Sí. Claro. Eh, creo que tendría que haberse visto como el gran cierre, o sea, no, no literal, pero creo que era el cierre de las películas entre Spider-Man, eh, Loki, Spider-Man y Wanda y bueno, y, y Sos Mandes. Creo que esas cuatro películas se cierran con esto. Sí, este arco el, problema, el problema es que queda Kang colgado. Ese es el tema. Sí, no, que pero, igual, Kang o sea... colgado. pero vamos a tener a Loki, vamos a tener Quantumania. Yo creo que va a seguir sí, un poco es esta. Que... No, ¿no? ¿Qué sí. tiene que ver Loki en todo esto? El bueno, de un uso... Loki de multiverso Y de si acá... no, o sea, entre multiversos es América Chávez. No, pero tiene que ver con lo que... Que te Uy, eso... Uy, Me gustó mucho América. De las variantes y todo. También. O sea, no es no, no él en sí, pero si no la serie... Pero, pero, pero no... no. Vos, vos fuiste al cine creyendo de que por lo que pasó en Loki, el hecho de que se hayan abierto ramas, se hayan cruzado y el multiverso esté totalmente colapsado, fuiste con esa intención y en realidad no, en realidad vos caíste. Te diste cuenta la salida del cine que la única que puede viajar entre multiversos es América Chávez. Y no fue porque el, el, se colapsó el multiverso. ¿Me explico? Sí. Sí, eso es que verdad, que Dijo que lo de Loki fue lo que causó todo el desastre. Sí, sí pero, que, pero, que, pero, pero, hoy, pero para para claro, pará. Para, para. ¿Qué, ¿Qué, de, no, qué, ¿Qué desastre? ¿Qué, ¿Qué desastre? No, Kevin Foy, claro, Kevin Foy claro. lo que dijo fue que el, lo que hicieron Sylvie Loki con The One Who Remains fue lo que causó que el, que el hechizo el de hechizo. Strange... El Spider-Man no, no funcionará. Funciona. Y a vos sí. te vendieron la película diciendo que todo lo que pasó fue culpa de Doctor Strange en el No Way Home. Ah. Entonces Ese también fue un, es ahí, un problema gigante. Ahí el fue el problema. Ahí está todo el problema. De por uh -huh. qué la película tampoco funcionó como debería haber funcionado. Sin embargo, eh, lo que pasó fue, creo que la caída, después de mucho tiempo, son cinco años, eh, la peor caída del segundo o tercer fin de semana de las películas de Marvel sí, el en segundo. el cine. Uh -huh. sabiendo, sabiendo que el primero, bueno, fue No Way Home por una cuestión de que justo en la, el fin de semana cayó que fue Nochebuena, eh, pero dicen que fue el más el más catastrófico. Entonces voy a decir, ¿me vendiste una película que iba a pasar por algo que tiene que ver con Loki, que tiene que ver con WandaVision, que tiene que ver con No Way Home? ¿Y qué se iba a cerrar esta saga, del multi, micro saga del universo, que al final no pasó? Yo uh -huh. creo que sería un, un acierto que, que era, viste que ahora se está rumoreando de que la película sale en Disney Plus en, en un mes sí, sí. sería sí. un golazo sí. sería un acierto sí. pero épico sí. totalmente es que va a pasar es, es lo que tarda sí ahora están saliendo sí, más más de dos meses no, no, no, no está sí, Sp es. Spiderman También. todavía no está pero Spider-Man pero no, no, no va a no no puede puede no. salir en no no va a salir en, en va Disney ir, pero no está en HBO por ejemplo no está en streaming va, bueno va no, este no primero va primero a Netflix pero después de un tiempo ¿eh? falta ahora está nada más seguidos sí, son, son por lo menos sí son muchos meses y en cambio en Disney siempre son dos meses es un mes sí. de cartelera y un mes más sí, pero es lo que sí, es lo que conviene pero yo creo que eso, no solo que le conviene sino que está bien porque si la escena acá tiene plus yo la voy a ver de nuevo y la voy a ver de nuevo y la voy a ver toda la semana. Como la Warner escuela. con HBO Max. Digamos. Sí, claro. Claro, sí. Creo que sería, creo que sería un, un golazo que pase eso. Bueno, Ay, no sé, a decir algo que me recole nos olvidamos, en tu, en tu nos olvidamos de América Chávez. lo nombramos. A mí es, es personaje que me gustó, pero no es mi favorito no. de la película. Ah, no. No, me gustó como revela, como revelación me gustó claro. bastante tengo un amigo me, me, tengo gente que la dice la que, no está, que el... no está bien desarrollada no hacía falta no, que... no hace... estamos todos de acuerdo que no hace falta o sea no. que con esa escena es que... de flashback ya está, sí, ya está. No, tampoco bueno, la puede desarrollar tanto en una hora veinte no. de no. película pero una aparte de no la la parte, igual igual. además no, aparte, no es su película va a tener su propia película Claro no la desarrollaron todo. en absoluto porque, de hecho, es como que nada más decirte, oh, existe esta chica, tiene estos poderes, le pasó esto. Es lo único que tenemos que saber ahora. Claro, claro, sí, claro. No, para sí, sí, mí ellos bien, saben todavía qué bien. van a hacer con ella, con el personaje. Para mí va a tener no, no, bueno. su proyecto propio. Sí, sí. Serie, algún tal, proyecto digamos. propio o va a ser tipo, o va, va saltando en distintas películas a lo, a lo nata al principio. Bueno, estaría bueno, estaría bueno que América Chávez sirva como, como personaje que aparece. Que no tenga su supuesto no. que aparezca todo el tiempo. Sí, la veo no. más así. No, a mí me pasa que yo leí los cómics de América Chávez, leí los Young Avengers, leí todas esas cosas. Y obviamente, sí, la historia no está ni desarrollada la de América Chávez. No es no. lo único que sabemos sí. es su poder. Y creo que a propósito, igual, yo no lo diría como algo negativo, porque a propósito ellos eh, eligieron que ella sea más chica que lo que la presentan ah, en los cómics. Es decir, bueno, necesito el poder de esta piba para esta trama de esta película. Bueno, mira, te la presento, esta es ella, este es el poder que tiene. Más adelante vemos que de no hacemos, hay, algo, hay algo que no me está gustando igual, que es. Esto, se están abusando, creo yo, de los adolescentes que no controlan sus poderes, que no controlan lo que tienen. Lo vimos con Spider-Man, sí, lo vimos con Bishop, pero... y lo vimos, y lo vimos. Ya pero... lo vamos a ver con Miss Marvel. Pasa que no, ¿qué? no ¿Qué? Son, es como que. es que. los adultos también. O sea... Pero los adultos también. Pensan Ant-Man, qué sé yo. Yo empezó a me Claro, pero, pero, claro. pero estaría bueno capaz eso, o sea, que sea. Un adulto que no controla sus poderes, a que siempre que sea un, un pendejo. Y pero justo con América Chávez, o sea, ya de por sí, ella es bastante pendeja, ¿no? tipo, en, en, en el hoy. El años. Ah. No, pero digo, en los cómics hoy, tipo, tiene veintipico, y pico, ¿entendés? O sea, como que para darte no, no, aire a después desarrollar el personaje más adelante, porque claramente Young Avengers lo vamos a ver en el MCU dentro de, no sé... 5 años como mínimo Entonces como que Tiene sentido Que agarren a una niña De 15 años Como para que después o sea, Yo, yo eso siento eso Como que ya otra vez Tipo Lo vimos con Spiderman Lo vimos con Tal Lo vimos con Bueno, tal, esperá tal, que faltan un, Faltan una banda todavía Faltan una banda Eso es lo peor Dicen que van a meter a Kid Loki Por ahí O sea y seguro está también, si te lo después vamos a tener a Wiccan y Speed, también aprendiendo a usar sus o, va a hacer lo mismo. Bueno, pero sí, sí, Kid sí, Loki es. creo que los maneja bastante bien. Sí, Kid Loki creo bueno, que sabe. Porque... Sí, sí, sigue siendo el mismo de, de, no, porque, la serie de Loki. Porque en claro. teoría Kid Loki es Loki atrapado en el cuerpo de un chico, entonces es como, claro, es, la, es lo claro. mismo. Es bueno, yo me... Me quedé pensando en el futuro del personaje Y con Pablo hablábamos de una posibilidad De una serie en donde El personaje de América salte por Por los multiversos Y ahí sí tengamos cameos Por ejemplo Eso estaría buenísimo. Sí. Ahí sí tengamos cameos que faltaron Claro, episodio o... hay un cameo de cine. Claro, Sí, serie. sí no, re yo, yo no Pensándolo bien en Walis, Si Marvel, si Marvel escuchase a los fans podría, O sea, lo harían Yo creo que lo harían Tipo, sí. si escuchan esta petición de que querían más cameos, si escuchan tranquilamente, escuchan este, este stream, si, este este streaming. <risa> si Kevin si Feige lo la... escucha, lo digo bajito. llamame llamam, llamam Victoria Alonso. Llamame a Victoria Alonso. Ya, que, escuche, chabas, que, ¿no? lo escuche, Pero, que los escuche, sí, que los escuche no. Vicky, Le invitamos a tomar unos mates a Vicky y que venga. No, eh, igual, chicos, también puede ser que una posibilidad es que América Chaz esté en tipo un guarif. Como el también. asunto de poner a Warif como sí. ayudando al Watcher. Te bueno, eso es otra cosa muy importante. América Chávez es el único personaje que no tiene variante tiene variante. Claro. Por eso, uh -huh. claro. Bueno, what o sea, siempre no vamos poco. a ver a la misma. What tampoco. No claro. Volviendo a la un poco a América Chávez, a mí lo que me gustó mucho de personaje es que el final que le han dado está bueno que sea una especie de aprendiz de magia, que empiece uh -huh. a controlar la magia también. Porque creo que, bueno, Juan Cruz, vos leí el cómic, yo no ella no tiene poderes mágicos ¿no? solamente puede pasar entre multiverso claro, es, eh, pues, sí, es, es raro pues, es, es, no sé si, se, si está clasificado como magia es como, es como poder cósmico sí, <risa> entonces claro, es medio como claro. que viene de, de este demiurgo que es como la, la energía de la tierra tipo, después tiene fuerza toda y todas esas cosas sí, es fuerte claro, pero, después, bueno, eso no, porque embargo, canaliza, canaliza el poder de abrir el portal en el puño y te, en el te puño. Es latín, como visto con el, el, el vidrio. Lo que no pero me no gustó al final de la película, perdón, no, eh, es que también, aparte, me gusta que le han dado este poder místico, pero eh, no me gustó la película que haya sido una charla motivacional de Doctor Strange y ella. ¡Ay, el por favor! Que, digan, <ríe> sí. vos, Dos. vos vas a poder, o sea, vos podés contra tu poder porque vos podés, y vos nos llevaste acá, y vos siempre nos traes... Nah. No, no, lo que eso sí es muy gracioso, gracioso que haya claro. sido en modo zombie. <risa> o sea, sí, me no, ha hecho no, la no. motivación. Sí, sí, sí. se eh, se sí. Otra lo, vez, no, no, otra vez de cortesía de Sam Raimi. Eso, eso yo pensaba que oh, eso, eso, eso sí era más parte de, del estilo de Sam Raimi que otra cosa. O sea, ese diálogo sí, y que sí. él haya sido un zombie y que se lo haya dicho de esa manera. <risa> otra cosa, otro personaje <risa> clave. Che, Mati está muy callado. Quiere hablar, eh. No, iba a decir a que estamos hablando mucho de la dirección de San Raimi, pero no estamos hablando de, de justamente el no, no, no. toque de terror de la, peli, la pelicula, ah. de la película, que por momentos me hizo asustar un par de veces. Y, y a mí me parece que, es, que nos acordamos de mis es mil minutos. De, pero, sí. es genial, a mí me encantó. Y yo a mí no me gustan las películas de terror. Sí, yo mm -hmm. pienso lo mismo. A mí no. Me, no odio los screamers, sí, y en no esta película no, no. odié los screamers, pero dije, sí. <risa> sí, vamos la, va, parte de la, la parte de la niebla roja en la cabeza sí. de la pelea. Ah, pregunta mental una pregunta. ¿Cuál es el peor Screamer? de la película? De la película. Sí. De la película. Pero peor en qué sentido? Que ah, más, en más sentido. te hizo la caer en las patas. Yo la tengo, yo lo tengo, eh. Eh, eh, la tengo. La muerte para. de Charles. No, no, no, para mí Wanda, Wanda, Wanda bueno. la alcantarilla. Sí, <risa> sí, por favor. Sí, sí. Es Wanda una escena, amigo, es... muy al pedo. Cerré los ojos ahí, sí, tipo, es... Es así, no, no, tipo, tiene un miedo. No, no, para mí es una escena muy al pedo. No, no, es al pedo. no, no yo lo no, del no. Screamer, eh. No, sí, no escena, es... pero no, es... en todo, en todo, para mí es eh, una escena creada solamente para el screamer que ah, bueno. cortaste sí, otra parte de la película para darle más tiempo a esto, o sea, no para mí hay otros momentos mejores no, para, yo, yo para hablé para de peor me entre el que más me asustó de... el que más me asustó fue el de la, el de la muerte de, de Charles en la cabeza de Wanda cuando sale el humo rojo. Pero ahí hubieron dos, porque la del humo rojo sí, pero la otra que me asustó, que era un screamer tonto, no importa. Fue cuando salió la mano. La mano sí. sí, sí, sí. Ah, la carne, la, la, digamos, el de Wanda pegándole el cuello a, a Charles. Pero pará, vos, o sea, vos preguntaste el peor horrible. como el peor screamer? ¿O el peor No, que... no, el, o sea, el que más te asustó. El mejor es, screamer sería. Yo el cantar. más feo, el más malo. No, el peor screamer te asustó. El de la mano, el de la mano. En mi caso es cuando. Eh, le rompen el corazón a ¿no? Oco Strange al principio diciéndole: Vos sos feliz. Eso... <risa> no, y ahí no, te no, llevó no, no. a una reflexión y <risa> un lo <filósofo. risa> Claro, decir, a mí también me pasa. Cuando, dicen el, el CGI, cuando eh. dicen el CGI de G-Hulk, Vos sos feliz. No, peor que eso. No. Peor que eso cuando eh. el doctor le dice: El mejor superhéroe, el mejor doctor, pero no se quedó con la chica. Eso fue... Tomás. No, le dijo, le dijo. En el cine allá, fue... Allá se casan. Sí, sí. Allá se casan, le dijo. Allá, bueno lo bueno, lo bueno que supimos, supimos entender que al final sabemos por qué nunca en ningún universo se quedó sin Palmer. Sino que viene la, la deliciosa... Ya les calculo que vamos a hablar después de eso. Pero, sí, sin embargo, lo normal. único que, que voy a decir es que... Eh, me atrevo a decir que el CGI en una parte, que es la parte de los reflejos, que fiel a la llamada, que el chavo, la chabona sale del reflejo de la pantalla y <risa> sale toda doblada. Así, me Pareció espectacular, pero el CGI dejó mucho que decir. Mm -hmm. Vos te das cuenta en una parte. Ah, de, a mí no me gustó el CGI, de esa parte, en lo personal. Porque vos te das cuenta, por lo menos en la cara de ella, te das cuenta que está hecha por CGI. No la parte del cuerpo, sino la parte de la cara. Después, cuando parezcan tener el tiene plus, fíjense y se van a dar. Plus. A mí no me gusta. O sea, es que. Basta que ese es el CGI más difícil de hacer encima. O sea, no en el... da... realidad, claro, Dan es... Dan es pues. Tan canibales Claro, pues, tipo, ver eh, agarraron una contorsionista y le pegaron la, can... la cara de él encima. La cara Encima, tipo, como que. No, que fue, fue el es mismo contorsionista, que... contorsionista de ahí. Cuerpo... Ah. No, no sé. tiene No, no. Es la <risa> misma escena, <risa> podría ser. Puede ser, eh, pero bueno, mientras Clara estaba degustando una rica pizza, eh, paso a, a denotar que no, que por lo menos la parte de la cara de Wanda me pasó eso. Eh, el, el peor screamer para mí es la parte de la alcantarilla, pero sin embargo, a mí no me gustan las películas de terror porque me pasa siempre lo mismo. Vos ya sabes cuando vienes la parte de terror, ya, ya te lo imaginas, ya lo sabes, y con esta película me pasó lo mismo de decir, bueno. Ya sé en qué parte va a ir el película de terror, pero lo que, otra cosa que voy a decir que no me gustó y que fue completamente innecesaria mm. fue la pelea entre Doctor Strange y el supremo entre ah, el Doctor Strange y la parte de la, de, la de, de, de, la, del pentagrama ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No me gustó? Está bien que da, da, a mí no Evo, me gustó. Ahí, ahí tenés a una persona, lo que me pasó con esa escena es que es o la gente o sea, no traes un intermedio, es como que O la gente, hay Hola, gente que dice, hace ahí? O hay gente que le gustó mucho Y, y gustó. he conocido, bueno, ¿ves? Sí. A mí o, también sea, o sea, yo entiendo a mí a, Entiendo por qué la hicieron Entiendo que hayan querido aprovechar a Daniel Elfman También, o sea, claro. como que porque es, Me gusta en ese sentido Pero por otro lado es como No sé sí. a mí lo, lo único como, que me faltó en esa escena A mí me encantó la escena de la pelea Pero lo único que me faltó es Eh que viene de la mano con el tema cameos y referencias. Me hubiese gustado que las notas musicales, Doctor Strange, el del 616, las use como escudo como las use en What If? Que se las pone ah, en la cara. Sí, me hubiese sí, gustado va. que haga eso. Porque si vos te fijas los dibujitos son como parecidos, o sea, tienen una, uh -huh, un estilo. Uh -huh. sí. Eso podría haber sido. Me hubiese gustado ver eso porque me hubiese gustado a mí ver más como que hubiesen importado un poco más las cosas que venimos viendo, hubiese importado un poco más What If? Eh, Loki, etcétera Bueno, pero etcétera. Eso es un poco la crítica que tuvo la película, ¿no? En general, como que... Sí, al final sí No tomaba... Porque no, no, no, al final todo en general, digo Como que a veces parecía que pasaba por arriba Las referencias que ya conocemos, ¿no? Del canon, y entonces es como que dejaba cosas claro. sueltas Y el detalle claro, como esto se renota. Por eso, a mí me ha me me me gustado ver más esas cosas Pero igual a mí la pelea esa me encantó Y me gustó mucho De todas las variantes de Doctor Strange Sacando el original El que más me gustó es el malo El, el último, digamos es el mejor, vale Y es donde Bueno, se obviamente. Bueno, fue el más desarrollado, más, ¿no? claro. claro. Sí, también. A es mí eso. se pudo lucir más, sí. Porque claro, el no, Defender es un, el Tenía ese son... paralelismo con, con el nuestro. Con sí, el 616. Sí, el el el es, <risa> de... <risa> eh, es como. Bueno. Que contaron la historia, pero no, no, no hubo mucho más. Sí, la, se lo vio ahí dos claro. segundos cuando. Black Ball le dice, perdón. Eh. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Ah, yo quería mencionar que a mí no me gustaron para nada los efectos chat. de los poderes de, de Wanda Cuando se ven en las cámaras, es espantoso O sea, se, se ve muy mal No sé si a ustedes les pasó, pero... Esas cuando se ven en las rofas, cámaras, se... cuando entra en lo de... Cara, en el no, complejo no sé lo de los duvende. Illuminati, que se ve ahí cuando mm. tira a los... Eh, no, puede ser Trump. esa parte, sí Bueno, hablando de, de los Illuminati eh, ¿Qué pasó con bueno, los Illuminati? Pincharon en 30 segundos para mí, no, hay, hay, mucho, hay mucho material cortado. O sea, para mí eso era se mucho nota. más largo. Se nota Como... que la película es flasher. Se nota. 100%. ¿Sí, puedo preguntar una cosita? ¿Ustedes piensan que los Illuminati van a aparecer en el universo C16? 6? Sí. Me gustaría. Sí, de hecho, yo creo que el Doctor Strange de nuestro universo va a agarrar. Lo va, la idea lo va a fondar, claro, y exacto. Va a decir, nada, bueno, yo los Illuminati y los va a formar ahí. Uh -huh. Sí, sí, me gustaría. Además, se viene con, con, no, no, con, con otra idea, igual. Con otra idea sí Un, un poco más sí, sí. Eh, sí, más, no sé Menos ah, sí. Menos dictadora ah, no, no Sí, sé. con otro giro Con sí. sea, sí. otro giro Ojo pero Marvel no recicla cosas Nah pero los Illuminati pero no, se no sería no reciclar comics, O sea, ¿no, Juan ¿Cómo? Sí, son bastante parecidos. Son, son, son iguales. Faltan personajes. Y son unos sí, forros. De hecho, claro. Tachala no quiere ser. A Tachala le dicen, tipo, vení, sumate con nosotros. Y dicen, no, yo no voy a sumar con ustedes. si Ustedes son capaces de matar a alguien solamente porque creen que está bien. O sea, sí. Bueno, vieron eh, que las la si envían a de Black Panther. Ah, uh -huh. bien, así envía, sí. eh, No, de Mordo sí. debe ser. De no, Mordo. No. Y sí, está bien. Y si Mordo, Mordo, no, de Mordo en el se sienta y está al lado de Charles. Claro. No, se queda parado todo el tiempo. No, pero en un momento se sienta, ¿eh? Se sienta. Mordo está sentado en un momento, sí, sí pero no sé sí. si es silla vacía, no me acuerdo de lo es que Es que la de sé. la derecha. No. Mm. Bueno, igual. No. ¿Dónde te sentaste, Mordo? <risa> bueno, Mordo, Mordo al final es el único no, que sobrevivió. Y sobrevivió, ¿y sobrevivió? perdió, perdió contra contra el más débil de todos, tipo Doctor Strange, sin poderes, y perdió. Porque o sea, se escondió igual. <risa> el pero, tremenda pelea, igual. Esa, o sea, a mí me encantó verlo, Doctor sí, sí, Strange, usando su ingenio y sus. Yo ahí pienso que lo dejaron vivo porque, digamos que cronológicamente, con esto de la escena eliminada, la supuesta escena eliminada, que el, el mordo que conocemos muere, iba a quedar este mordo. Puede ser. Pero ahora esa escena es como que es un mito, o sea, no se sabe mucho eh, más, pero... Bueno, pero él sabe la verdad de lo que pasó no sé, eh, que con que medio, Illuminati. Medio rando, Así que no vamos, no a ver, vamos a ver, vamos a probar qué pasa. Por ahí tiene alguna implicancia el Menos Doctor mal que que... Menos mal que lo, lo eliminaron en la escena esa, porque ¿qué motivaciones iba a tener Mordo para matar a Wanda? Mm. No, por lo de Entonces, los hechiceros, que ella, él, él quería eliminar a todos los que tenían magia. Supongo que pero Wanda ella no es. Claro, ella no maneja magia, ella maneja. Bueno, eh, pero. Maneja pasó por ahí y, y, no dijo, dijo, che, ¿y esto es lo mismo. Es hace? bruja. Es <risa> pintó. Ah. Igual, igual <risa> o sea. Pero no sabe casos. la diferencia entre... Ahí, los ahí, sí, ahí, y... sí va, ahí sí va el verdadero dónde te sentaste mordo, porque <risa> se fue recontra, se <risa> fue hecho mierda. Eh, va, no yo sé. quería preguntar algo. No sé si terminamos con el tema Illuminati. Sí. ¿O ¿Quieren sí, sí, algo sí. más sí. de mierda? Me hubiese gustado que, que dieran más pelea, nada más. Sí. Dieran más pelea, Capitán a Marvel, sobre todo. Que sí. poco no, Y Rick no, no, A mí sos el hombre más inteligente del mundo y... Ah, Te moriste no, no, tipo ver. picadora de papel. para este video chabón. Este video, ¿no? A ver, para, para acá, acá voy a hacer una excepción y voy a hablar de Reed Richards. Él, como hombre más inteligente del mundo, le dice a Wanda, no es Carly Witch, a Wanda, la Wanda que tiene sus hijos, no a la que estaba poseída, sino le dice, che, loca, vos tenés hijos. Le dice a Wanda. Y también le dice a Wanda te van a matar. El guaso te abre la boca y te van a matar. Y él no sabe que se está comunicando con una uh, uh, Scarlet Witch, digamos. No, sí, o sea, de eh, no, lo había hablante, dicho. Una hablaban, digamos. hablaban con los Sleepwalkers, decía que se lo había metido ahí en la cabeza. Por eso, estaba ahí. Para mí, Richard, eso es un problema de guión y que el personaje pareciera que, nada, le tenemos que poner a decir algo y lo dijo. Uh -huh. Y fue como, oh. es, que, es que eran carne de cañón, o sea, estaban ahí para matarlos, nada más. Sí, y sí, sí yo, pero... Tenían que haber peleado más. Sí, vi un meme que, eh, eh, digamos, vieron que mata... Esto, esto no me gustó tampoco, porque primero matan a Black Ball, que le revientan la sí. cabeza, y después matan a Reed Richards. O sea, Capitana Carter y, y Capitana Marvel es como que estaban ahí esperando, como bueno, ahora nos toca a nosotras. Como que en, en un momento dijeron, no, mataron a nuestro tipo, querido ¿Qué? Black Bolt. Bueno, Black sí, turnos. Bueno, ahora es mi bueno, vamos. Sí, sí. No, y que a Capitana Marvel la mata una estatua no. que se le cae encima, tipo... No, no este sé ustedes, momento, pero yo... Y de bracito haciendo como... Sí. Sí. En el momento en el que vi el paneo general de los cinco Illuminati frente a Wanda que se ve de, de digamos, de costado, yo en ese momento dije, acá se van a morir. Perdón, no, yo es que me di sí, cuenta. Toque. Es que yo también dije, todos muertos, son boletos. Para, no cinco no cinco me imaginé que se iban a morir así, pero digo... Cuatro, ¿no? No, son cinco. No, no Wanda cuatro están enfrente. Ah, ahí son ah. cuatro, porque Está llegando, está llegando todavía. No le andaba a la silla. No, y um, algo que sí me gustó muchísimo. Bueno, un detalle: eh, no lo mencionamos. Reed Richards menciona que tiene hijos de los mutantes más poderosos que existen. Sí. Y menciona que tiene una mujer. Boludez, pero no tanto porque va a servir para más adelante. Bueno, pero piensa que eso está en nuestro universo. En el 6 ¿no también. Eh, claro, uh -huh. fue como un pues teaser de. Él, Richards existe en claro. el universo 838. Nathaniel Richard es el personaje más importante, uno de los personajes más poderosos del, del multiverso Marvel, de Marvel. O sea, de Marvel. Nathaniel Richard tiene que vengar a su padre muerto por Wanda del universo 616, o sea que se va a pulir todo. se, pico, es, se pariente pico, de de una es pariente, pariente no. de Kang. Es que sí. Es, es una, es... claro. Eso está bueno. Sí. Y otra cosa, eh, no sé si notaron, justamente hablando de Capitana Marvel cuando están ahí, que como que le saca el poder Wanda, porque es lo que le hace básicamente, se hace como un cameo al Scarlet Witch, que está así con los ojos cerrados meditando, y como que hace un gesto como así, como, ah bueno, me esfuerzo un poquito nomás. Y es así, todo <risa> transpirando, y ahí mata a Capitán Arre. Eso, creo que es ese momento define el poder de, de Wanda. De, o sea, solamente sí, sí, sí, un gesto le costó un poco, no, como que le costó un poco más que el resto, pero. Pero apenas tipo... Conexión Bluetooth sí. a otro universo claro. con otro cuerpo. A ver, a ver, a ver, sí, sí, Capitán Marvel es la única que más o menos le, le pudo pelear. Sí, no, sí, eso me pareció épico. Y hasta ahí, o sea. Nada. ¿Qué? Algo antes de terminar, porque quiero comer. Eh, <risa> <risa> si la única que está comiendo es Clara. <risa> todos, después... todos, todos. Yo también, estamos. Eh, estamos pegando. No, oh, chicos, ¿por chico, qué quieres? Me trajaron pizza. la pizza acá. Compartí pizza, compartí. Chico, con mate. Eh, eh, Ustedes sienten, porque me pasó hablando con gente, que como que después de Endgame quedó como un vacío algo así medio raro. Sienten que como que el MCU está, no digo tocando fondo, que así lo puse en el, en el guión que les mandé, pero sienten mm. como que está costando. Yo entiendo lo que quieren hacer, porque cuando lleguemos a Secret Wars, que debe, debería ser lo lógico, falta todavía. O sea, voy a tener 40 años cuando lleguemos a eso, pero. Eh, o sea, están construyendo, es, es más. Digamos complejo que los primeros 10-11 años hasta Endgame Hay como sí, un sí. vacío Como algo que... Porque además si se ponen a pensar Creo que lo único original que tuvimos hasta ahora en la fase 4 Fue Moon Knight en cuanto a personajes nuevos Porque el resto fueron todos personajes Que ya habíamos visto Y ahora Miss Marvel Los, eh... eternos. Y los, eternos. los Eternals Pero, rector... ¿Los ¿Los ¿Pero era Shang-Chi y, bueno, y, Shang y, y Elena Shang-Chi Y Eternals te mete a Black Knight también sí pero es como no, es, claro. no, no, pero, o sea, no sí bueno. sí pero te lo presenta eh, bueno eh, supuestamente Blade también sí no, no sienten como que está eh, la gente también está como muy arriba después es como que ah, queremos otra vez los portales y es como que falta todavía para algo así no, Vayamos para, de a para mí Vayamos no. de a para mí bueno para mí no para mí es, es, es, se está viviendo lo mismo que se vivieron al principio de lo que no se llamaba todavía UCM claro eh, eso. Pero ahora sí se, no se llama. Bueno, es es como que está arrancando sí, pero, un ciclo claro, de vuelta. Claro, de la, vuelta. Gente no, la gente no lo entiende la, eh, que, que esto son etapas y que esto se maneja okay. así. No, eh, esta, esta es la saga del multiverso. No te pueden meter el multiverso eh, de un año para otro. Lo lamento, pero la, eh, esto se. Esto también es una, es una empresa, un ¿no? Que Mati, que para Te dijo, Mati para presentar. Se tenía que decir no, no, no, dijo. Creo, que, creo que estamos todos de acuerdo igual. Sí, sí, sí. Y sí, sí. un poco también lo que decía yo también al principio. Y además hay otro hay otro tema también eh, con respecto a esto, que, que, que para mí, bueno, es, es importante tenerlo en cuenta. También el MC está tratando de ser más inclusivo en géneros, está siendo más inclusivo en maneras de contarle historias, en dirección. No está yendo por la misma fórmula que repitió durante 10.000 años, lo que fuera Ahora estamos como trat Estamos tratando de incursionar en un nuevo MCU Obviamente que hay estilos Que no son para todo el mundo y por eso hay películas Que por ejemplo, no sé, Eternals Hay como un 80% que no le gustó y un 20% que le gustó Pero bueno, fue algo nuevo, fue algo distinto Está tratando de incursionar en nuevos espacios eh, ¿Por qué tanto y... 80 20? Sí, porque sí, fue no. bastante complicada mm, No sé, me parece que esa fue tu opinión 50-50 60-40 60-40 cerramos Ok eh, fíjate después en Rotten Tomatoes. Oh. Eh, pero... Me parece que la picó, Juan, ¿qué pasa? Es, que pero, es la grieta de los no sé. Es la grieta bueno, de los no el, la metal, el Eternals es un tema muy, muy delicado. Mm. Eh, pero bueno, nada, lo que sí siento es que mucha gente piensa que estamos en un debate porque se están buscando nuevos géneros, nuevas maneras de dirigir las películas, nuevas fórmulas... Y no creo que ese sea el problema Yo creo que le está yendo muy bien Y sobre todo con la introducción de las series Eso fue un golazo sí, para sí, el MCU sí, sí. Fue un golazo y la verdad va a ser bárbaro Así que yo no creo que esté en decadencia Yo creo que se está reinventando sí. Yo, eh, oh. lo que pienso Es oh. Hay un problema que es que creo Que las series están gustando más que las películas mm. ¿Pero te parece un problema series, eso? No O sea, yo lo veo, no, no como un problema o sea, Te lo aplicó como... Pablo, te aplicó no, no, ya no lo veo. Complicado. Estamos picantes. yo estamos picantes. Sí, sí, ya está determinado. Sí, sí. Réplica, réplica. Claro, ¿sabes por qué? Porque vos vas al cine y esperás ver algo grosso mm. y una serie que la ves en tu casa, así nomás, comiéndote una pizza y una coca, tipo, te termina sorprendiendo mucho más. No es un problema, pero. En el cine también. No debería te comer una pizza y una coca tan. el orto. Pero no, no debería wow. pasar. Oh. No debería pasar, Eso vos, es lo que digo. nos estamos desconociendo. <risa> Entonces, eh, sí. de todas formas, eh, no, o sea, claramente no está en decadencia. Falta ver X-Men, cuatro fantásticos, eh, no, inhumanos. Claro, sí, Tenés sí, un millón de grupos todavía para explotar, un millón de personajes para explotar. Eh, vamos a tener los guardianes, se viene a Warlock, Nova, todas esas cosas. Tenés un montón de cosas, no vemos ni, es no sí, ni un cuarto de Marvel, ese es el problema. No vemos ni un cuarto de Marvel. Y yo creo que mientras no hagan las cosas forzadas con el tema de los géneros y todo eso, bienvenido sea. Pero que no sea forzado, o sea, que no sea... Que se note mucho que lo ponemos porque vende. Claro. Creo que si mientras no sea forzado está todo bien. Yo creo que va a empezar a decaer cuando empiecen a hacer las cosas forzadamente. Uh -huh. sí. Desde mi punto de vista, yo me atrevo a decir que voy a concordar bastante con... El mi amigo Juan Cruz, el hecho de que Marvel está haciendo una especie de reinvención y, y también convengamos que ¿por qué te gusta más una serie que una película? Pero principal de la serie la puedes ver en el momento que sea, a la hora que sea, en donde sea en cualquier lugar eh, y es mucho más cómodo eh, pagar una suscripción mensual y sin embargo podés disfrutar de lo que vos quieras en el momento que vos quieras. Eso, eso por un lado Segundo eh... Yo creo que las series tienen mucho más tiempo de contar una historia De lo que tiene una película de dos Dos horas y media entre hora Pero pensá que una película media. tiene el triple de presupuesto que una serie, por ejemplo También, también, eso también Entonces, ese, eso, ese, ese, ese es el problema también Estás poniendo un fangote de plata para mm. algo que va a gustar menos Que algo que tiene un cuarto de ese fangote de plata Igual también cada vez les está vos, un más embargo, presupuesto a las series o sea. Claro y bueno, ni se no compara. qué? Porque supongamos no, no. no, no, no, que es... G-Hulk. No va. Ah. O sea, se ratearon por el CGI. Se ratearon. De todos modos, sigo pensando que. que no está G-Hulk este salió apresuradamente. Para mí, G-Hulk o... está producida por la CW. Sí. Que, sí. que te diga. Que parece? parece. Para mí no está terminado. Pero, o sea cuando veamos la serie va a estar bien. Ojalá. Yo no le tengo fe a G-Hulk. A mí me da miedo que eso sea. Que como que es el estilo. Que quieran darle, oh, corté, como decían, alguien en el grupo dijo el otro día que era tipo Scooby-Doo. <risa> Pero. Eso sería <risa> nefasto Para mí <risa> también, o sea, porque me gusta mucho la, el, el, la vibe que le están dando medio de, de comedia, no sé, así treintañera, Adulta. por así decirlo, sí. Eh, y si, si lo, lo único, tipo, la única falla que tiene es el, el CGI, es como, mm", tipo, lo podrían haber hecho, a ver, no es tan difícil hacerlo bien porque sabemos que el presupuesto no, lo tienen y los medios lo tienen a... pero perdón Clarice. yo le tiré una teoría que ahora con el multiverso abierto y todo abierto y la, la todo abierto eh, me atrevería sí. eh, no me extrañaría y hasta o por lo menos estaría bueno que justamente lo hablamos hace un ratito el hecho de que para que sepas por, por lo menos el, Empieces a entender lo que es el UCM. No tengas que verte 20, 25 películas mm. anteriormente y ya te empiecen a introducir pequeñas cosas con muy pocas referencias a lo que pasó anteriormente. En este mm. caso, yo creo que Marvel puede jugar mucho con esto: el hecho de, de decir, bueno, esta serie va a ser del universo 838. Esta serie va a ser del y no te hace falta ver todo lo que pasó antes. ¿Me entende? Sí, como los cómics. que siga un, un tron claro, algo troncal, que sea el universo 616, que va a ser algo troncal y diferentes ramificaciones. Y que, por ejemplo, para entender Miss Marvel, tenés que ver solamente Capitana Marvel. Para entender, capaz sí, que sí. tenga que ver solamente The Incredible Hulk, la del 2008. <risa> eh, no sé si me explico a lo que voy. No, Estaría bueno no, que no solamente tengan que explicar... Esa, bueno, no, ni siquiera es pero, necesario... Eh, más o menos se entiende entendés que tenés cosas, como decís vos Clary, eh, cosas del universo Ultimate tenés cosas del universo 616 eh, entonces ¿Sí? yo creo que van a, van a ir a jugar por eso y al final esta saga del multiverso se va a terminar en una serie de duos, pero pero eh, no sé cuánto pueden llegar a ver ¿Sí? películas que tengan éxito las películas de superhéroes ¿Sí? espero que para mucho tiempo más Sí, hay que ver hasta claro, eso. Hay también es una, eso ¿verdad? también es un tema, ¿no? ¿Hasta cuándo van a seguir campañando eh, el género superhéroe? Para yo mí el, el la UCM... La el 90, no, no, yo tampoco. 90, pero... Se va a terminar, serie, eso lo tenemos claro. Vez, todo Para mí el UCM termina con ser Wars. ¿Con Secret Wars. Sí, pero. Uh -huh. Pero. No, no. no, no. Yo, no creo que termine. No va a terminar, ¿sabes por qué? Porque es que una son 10 años más, ¿eh? Franquicia, perdón. Es una franquicia, es franquicia la franquicia más eh, rentable del mundo. Bueno, podés de un día para otro cortar con eso. Disney ¿Es no que no, pueda, no se puede permitir eso. Es que la joda no es no, terminar. O sea, más, justamente güey. cuando. Ter... Obvio, eso ya de por sí. O sea, estamos hablando de que va a terminar y en realidad va a ser en un futuro súper lejano, pero. Sí, o obvio. Sea, en el, en el caso en que el género de superhéroes como que muera, de alguna manera, para mí lo que se están preparando es para eso, porque medio como que, bueno, incursionando un poco en el género del terror, si querés, un poco, o eh, quizás superhéroes más urbanos, si querés, o más, eh, no sé, qué sé yo, más fantasiosos, como sí, más, que haciendo, más diversificándose y... En el caso, porque justamente esta, La fórmula tradicional de los superhéroes Las películas de Iron Man la, eh, Todas las, las primeras de Capitán América Como que, sí, quizás eso ya no va tanto O sea, no, no vende tanto como antes y, y eventualmente Como que, bueno, transicionemos a Que ya no sea el género clásico de superhéroes ¿Entendés? Como que, que claro. sea como algo distinto eh, Y me parece que eso es parte De la reinvención esta que está haciendo El, el UCM en estos tiempos Chicos, no Perfecto. podemos Seguir haciendo de Marvel Show por 10 años, por favor <Risa> ¿Cómo que no? Quiero abandonar, Matillo sí. ¿Ya querés oh. abandonar? Recién empezaste, no llegaste no al... ¡No cumpliste ni un año! Y ¡Ya no, no, un año! Al... ¡No, no, no. no, no, no cumpliste claro. no ni un año, amigo! ¿Qué onda de con vos? Eh, bueno... Yo tengo tres años ya del lado de Vic ¡Tres años! Mira, wow. El más viejo de todos los podcasters de acá Porque Pero bueno, en fin No cumplimos ni un ¡Wow! año todavía, ¿no? No Y nosotros vamos a cumplir Ustedes en junio, yo en julio y meredadores, ¿cuándo? En septiembre, en septiembre. Hoy, creo, ¿no? ¿viste? Hoy, sí. <risa> feliz cumpleaños. Nah, en locos, septiembre, en septiembre, con, ¿sí? con el, el primer teaser de ah, No Way Home. Sí, con ese. Bueno, eh, hablando de Ustedes avances, chicos empezaron con Loki, ¿no? Los de chicos sí, bueno, amigos, empezaron con Loki. El podcast de Loki nos llamó. Re-original <risa> el, el nombre era. Claro. <risa> sí. Era re-original. <risa> Hablemos de y, Loki. Eh, eh, Iván, lo peor de todo es que los eh, episodios, eh, esos son clar, las más reproducciones y clar, y clar, tienen. A, a mí me pasó de me pasó eh. el Snidercat. Eh, Nosotros empezamos, empezamos con el Snyder Cat y por eso empezamos a tocar un poco más de lo que nos gusta. Eh, mejor dicho, empezamos con la, la noticia de que se iba a hacer eh, el Snyder Cat. Y ahí arrancó, ah. justamente, nosotros la semana que viene cumplimos tres años. Eh, de, ah, de David. El 29 de mayo, el 29 de mayo fue nuestro primer episodio Así que, nada, acá estamos Muy bien, muy la bien, semana bien. que viene juntada Marbellina festejando el cumpleaños del lado Git Vamos, <risa> <risa> vamos Con torta de cumpleaños y todo eh, Bueno, creo que no quedó nada más, ¿no? puntuaciones Puntuaciones, puntuaciones, ¿La puntuaciones ¿La bueno, sí, pero hacer la estuvimos diciendo durante toda la fase. Ah, Empezamos la a hablar de Moon. Moon Knight y ya dijimos sí. la, la puntuación. 10, Moon Knight. 9, doctor Strange Me Él quería tirar su... 10, bueno. En yo 18. Monedana. ¿No le vas a dar un ¿no? 10 a Moon Knight? Yo. 9. 9, 9, 7, 50. 9 a Moon Knight, 7, 50. Yo también. Ahí está. 9 y 7, Concuerdo con el muchacho de allá. 9, 9 a MUNA y 8.50 a mom. Eh... mom mom No, yo creo que había sido 9 y medio a MUNA y 9 a Multiversos Mandes. Yep. Bien. Ah, no, buen promedio, buen promedio. Yo creo que el, el gran problema de Multiversos Mandes, que no lo dije, eh, fue toda la cosa que se generó antes. Porque si la vemos sí. separada Marketing. de todo eso... Es una sí, cosa. fue increíble. Fue increíble. Sí, sí, sí, sí. Yo, yo la disfruté más las veces que la volví a ver. Que yo la no. primera vez. Sí, sí. el marketing de la película. Ante, antes, antes de cerrar, ¿cómo hablar de la escena post crédito que no hablamos? Ay, sí, ¿Cómo no hablamos, hablamos de Jarvis. Por lo menos un No, una... no, no la, la segunda fue una de No, la segunda fue la mejor. Para mí la película es una que llamar Doctor Strange versus Bruce Campbell. Escuchen esto. un amigo me dijo eh, ¿Por qué no nos avisaste que la segunda escena por Cristo era tan mala? ¿Qué? Yo ¿Por qué te desarmes? Porque <risa> yo no fui no, a ver no, y vos te no, la vas, me vas, me vas fumar no, a no, fumar también. Claro, eh, eh, Yo la tercera vez que fui, me fui antes. Le dije Sí, a mí, yo me quedé también. No, che, es una mierda. Yo me Sí, sí, no sirve para nada. A mí me. Claro, a mí me gustó Evil Dead. Entonces yo me quedé viendo hablar por Evil Dead. ¿Por eh, Bruce Campbell lo hace en la película entonces es un buen guiño a Bill, a, lo, a los fanáticos a los que nos gusta a Sam Raimi pero la, bueno, me la de la primera Charlie Theron en el UCM como, como Clea sí. chicos, por el amor de Dios ya me Charles Theron me se merecía estar me en el UCM se merecía estar. y sin embargo la, tenerla como el, el nuevo amor de Doctor Strange me parece espectacular Sobrina de Dormammu abre el portal a la dimensión oscura... Eh. Menciona lo sí, de ¿no? la postre, Hay que arreglar la, la, la, la, la, la incursión. Perdón, pero a mí me no me llamó nada la atención porque yo ni la conocía Clara. Claro, a Clara. Claro, ese es el problema. Este es el problema número uno. La gente la ve y dice, ¿y este quién es? Bueno, nada, chau. Yo, no, yo ah, se, ve, se venía hablando un montón de Clara bueno, en, en, pero, en tipo teoría no, pero, sobre multiversos of Sí, pero en la gente que estamos, tipo, pendientes de eso. Vos pensás un claro, público claro, casual sí, ve claro. eso y dice, quién es esta? Bueno, <risa> pero la vez a Charlie Cerón. Es como Charlie ¡Ah! ¡Oh! <risa> Cerón. Bueno, se Carlos, habló no, un montón que, no, eso... que Charlie Cerón iba a aparecer en el UCM. Se habló sí. un montón durante mucho tiempo. Yo que todavía había firmado incluso. Ahí el tema es que, o sea, estas películas, más allá de que esto de que comentamos de que, bueno, hay cosas que se pueden ver sin ver otras cosas y todo eso, la serie, la película, están hechas para un público en específico. Más allá de algunos detalles. Claro. Están hechas sí. para un público específico. Entonces, bueno, si va el nene de 5 años y se encuentra con ¿y esta ¿quién es? Bueno, lo lamento. No. A ver y más las escenas post-créditos. O sea, las escenas post-créditos siempre lo que. miran no para ellos. Lo no tenía ni lean, idea de quién era Clea. Sí, lean lean lo, que, lo que puso Cami. Para mí, con que conecte con el resto, me contento. La segunda, la segunda puede ser una joda. Me molestó mucho más la de Venom de No Way Home. Sí, eso Con Concuerdo, amigo. La, oh, segunda, esa, la escena post-crédito fue... de Venom... La primera post-créditos de Spider-Man. O sea, no sé si necesaria, necesaria, pero. Necesaria. Pero no, no. Y también, la de, y también la de la de Venom, la primera de Venom Letterman sí. Carnage, que eh, voy a, voy no, a ser a sincero, esta... y voy a skatear por completo esta película. Se enojó y se cortó, ¿eh? Se sí. enojó y se fue o el sea, audio. No se te escuchaba, Maria. No se escuchó la, no. la puteada. Tú viste no, la puteada, tipo. Yo soy censuradísimo. Bueno, fue, fue Sony, fue... <risa> Gracias por venir, Marian Sí, sí, un caso. Funado por Sony. Pero bueno, en fin, eh, nada. Sí. Cami dice, todo lo que quería era Tom Hardy en el UCM y me la... Sí, es verdad, pobre. Eh, para, sí. mí, para mí lo vamos a tener. Yo tengo sí, fe. con esto del multiverso es cuestión de tiempo. Yo, ¿no? Para mí Ojalá. lo vamos a tener. Para mí, bueno. si todas las variantes son iguales, piensen que hay un Tom Hardy en el UCM. O sea, sí. ya está. Bueno, eh, hubo bastante discusión, eso me gusta, por el debate. Y creo que en lo que todos coincidimos fue que nos asustamos mucho cuando empezó la película en latino. Ajá. No, no, no. <risa> es verdad, <bro>. Sí, pero <risa> todos caímos <risa> en el baiteo, seguro. Pero después lo escuchás, el acento que tiene... El acento de Benedict es, es como, ah, ok. Es, que okay. <risa> pero con, eso, pero con eso lo matamos. Claro, <risa> lo matamos. <risa> con eso lo matamos. Con eso lo matamos. Medio cubano, pero bueno, estuvo como... bien, estuvo bien. Bien, bien. bien jugado, bien jugado. Bueno, eh, hasta acá ¿Puedes decir una, una última, una última sí, cosa sí, más? sí, por favor. Eh, Perdón. Eh, ¿Ustedes se dieron cuenta que las siglas de. Lo dije hace un ratito igual. Las siglas de Multiverse of Madness. Es de madre. Es M-O-M, -M, mom. Y madre de una sí. sola: Wanda. Esa es Wanda. Es Wanda. Sí, sí. De ser, gracias. Gracias, Matías. Matías. Gracias. gracias, gracias Matías, es Matías Gracias Los ¿tú? globos ¿tú? flotan ¿tú? porque Parece la densidad del helio Es más grande sí, que la <ríe> densidad <la ríe> del aire Yo creo que Este pedacito se corta y se hace O sea, yo no sé qué opinas Bueno, tuvieron que reiniciar <rí> la película Che, pará Porque Tengo un podcast nuevo eh, no sé si lo vieron, que ah. se llama Traigan sí. eh, no Manijas, ah, traigan, traigan, traigan Portas. Que manijas, manijas, sobra, man. No me acuerdo cómo se llama mi propio podcast. Eh, Bauti, que estoy con él, tuvo el mismo problema que Cami Tuvieron que reiniciar la película por el sonido. No sé si fueron a la misma sala o pasó en otros lugares. Seguramente se comieron el baiteo del lenguaje del doblado. Claro. Y dijeron, no, pusimos la película. ¡No! <risa> no. O el, el Lo que pasa es, es chico, que, bueno. que Cool va se habla tan bien español que, que, si no, que no se entiende. Que... Sí. Claro. claro. A, mí, a mí con el sonido tuve un par de momentos eh, que me parecía como que el, el Atmos, el Dolby, ¿vieron el surround? Estaba medio raro, pero quizás eso, no sé, yo ya soy demasiado... Sí, Camille es, es, de, es de, de la plata, eh. es hincha de estudiantes. Che, pará, fueron a la misma. Yo me muero. La Jodeme que fueron a la misma función. No sé cómo mierda chequeando esto, <risa> esto, pero eh, por ahí es, es en la plata, eh, pasa en la plata esto. Es como un mundo aparte. Eh, pero ¿Te bueno. imaginabas fueron a la misma función? No, yo me muero. Uh -huh. después, después voy a averiguar a ver si fueron a la misma. Ahora no, porque. El multiverso a... de la locura. Sí, eh, bueno, <risa> dale, bueno en fin. En fin hasta acá llegamos, sí. Y... Pasen, dale, pasen, pasen chicos. Eh, bueno, eh, Marianito primero. Que... Bueno, primero, primero que nada con mi ramera de fotocaja Caja, eh, quiero agradecer a, a todos ustedes por dejarme formar parte de, de esta juntada marmeliana. Eh, me falta obviamente, me falta una parte que es Chaco. Eh, antes que nada, saludo a Chaco y a toda la familia, Salud, que saludo. están Salud, un Chaco, complicado. Saludo a Chaco, eh, antes, antes que nada pueden ir en arroba el lado Vic, tanto en Instagram, en YouTube. En todas las redes sociales, en Twitter, no lo usamos mucho, pero está igual. Eh, y Obviamente en Spotify nos buscan como hashtag el lado IC, así que nos pueden escuchar ahí en todas las plataformas digitales. Muchas gracias. Muy bien. Un aplauso para Marian que se sumó. Gracias por venir, gracias, gracias. Por la gracias. gracias, a pronto. gracias. si se quiere retirar Aprobado el rito de iniciación. Si se ¿sí ¿sí? quiere retirar para ir a comer, no lo culpamos. Así que no, no me quedo, me quedo, me quedo el final. Me quedo final. Eh, Juan, Clary. Bueno, los meredadores. Bueno, nada. Somos los merodeadores del multiverso. Nuestra segunda juntada Marbeliana. Muchas gracias a todos por estar y por invitarnos a estar con nosotros. Los queremos un montón. Arroba merodeadores del multiverso. Vayan a Instagram. Tienen el linktree. Entran todos los, donde quieran. Nos pueden escuchar en Spotify, en cualquiera de las plataformas. Y no tenemos ningún otro chivo para pasar más que nos sigan por ahí. Eh, Bueno, de Marvel show... Eh, nos pueden seguir en arroba de Marvel Show bajo Y no se olviden tanto con nosotros como con el resto de nuestros compañeros en Spotify Nos pueden seguir y además de activar la por campanita favor. pueden calificarnos porque eso nos recibe Sí, ahí. por favor, sí, sí, sí. Cinco, Cinco estrellas, estrellas porque somos los mejores Menos no. siempre, siempre se acuerda, qué hombre Sí, sí por favor no hagan eso que Qué hombre ¿Y eh, Seba? Eh, bueno, y en mi caso, eh, Pancha Raccoon personalmente después otra función podcast y traigan puertas podcast que es el nuevo podcast y ya dije podcast. muchas veces podcast, así que nada Me pueden seguir por ahí podcast. también, eh, está el link tree Después de otra función Me escuchan por podcast en YouTube Podcast en Spotify, podcast en, podcast. en Google Podcast Bueno ¿Puedo, eh, puedo decir lo último Y con esto si quieren cierran O si no igual me sirve ¿De para grabar la, la, ¿de la, ¿de la la ¿de Lo digo, lo digo Lo digo Cerramos con el silencio sala. Lo digo Señoras y señores, el multiverso ya no está a salvo. Por ahora. Esto fue el volumen 5 de la Junta marreliana. Hasta dentro de dos meses. Ah, ya Muchas tiró fecha, Bueno, bueno. 21 de julio, edición 6. Aplausos, aplausos. Aplauso. Nos vemos. Bravo. Nos vemos, gente, gracias. Adiós. Adiós. Gracias, chiquitos. A, a comerla. <risas>